Sin parar, ¡ay! Yo tengo algo que decir respecto Uy. a, eso. a ver, Me suele pasar que cuando mi esposo se va a trabajar y sé que no lo voy a ver durante todo el día, sí, él dice que yo lo llamo. Yo no me doy cuenta, ¿ya? Pero él dice que yo lo llamo más

que cuando sé que está cerca. Entonces, todo el día lo llamo cada 10, 15 minutos para preguntarle algo. ¿Pero, ¿Pero cada qué día le... lo haces? Caju... ¿Por qué? Porque, por, qué por ejemplo, extrañas? quiero preguntarle algo o solucionar algo, pero da la casualidad que justo ese día que lo llamo más veces no está cerca a mi lado. Ya, pero ahora que estaban cocinando yo te veía con el celular. ¿Estabas hablando con él? Oh. Hace un rato, sí. <risa> Preguntándole dónde está...

Sé dónde está, pero le pregunto, "Oye, ¿cómo va todo bien? Tranquilo." Okay. Él me pregunta qué, qué es si el negocio siento, claro. Sí, cosas así, pero Muy no. Bien. No, pero no, por ejemplo, llegó al punto de, "¿Dónde estás? A ver, envíame una foto así no, el número 3." Ya. Para ya. saber no, qué o hacer está... la clásica videollamada a ver si es verdad lo que me está diciendo. No, no. De eso no. si lo has pasado

Punto, se acabó, no se permite más. A tampoco. mí me dice alguien una cosa así y le digo, ¿sabes qué? Y mira, por más no que, que no esté siendo infiel, Porque, pero... Es, eh, oye, espera, es mi espacio. Escúchame, rotito. yo puedo haber sido muy celosa en su momento, entonces sé más o menos lo que siente un celoso. Hoy en día no lo soy. Pero a mí nunca me, han, me ha gustado que me celen. ¿Qué tal? ¿No? Ah, <risa> o sea, sí. yo era celosa, pero no me gustaba que Vamos me celen. Vamos a preguntarle entonces a Lorena Pastor psicóloga y psicoterapeuta, y luego a Taísla.

VAMOS A HACER UNA PREGUNTA. Pero es? Lorena, la pregunta es, lo que estás escuchando de Carlita y de Laura, llamar Carlita a Rafa, ¿dónde está? Que coincidentemente es cada 10 a 15 minutos. ¿Cómo podemos 10 a 15 llamar? minutos? ¿Es sí. enfermizo? ¿Eso es normal o no? <risa> Yo no quise decir ese nombre. <risa> Lorena, por favor. A ver, en realidad, las conductas exageradas suelen ser un problema.

Una llamada o dos llamadas al día, máximo tres, están bien. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra pareja es quien va a ser un regulador. Él nos va a decir si realmente estamos exagerando o no con las llamadas. A veces podemos exagerar y llamar muchas veces, pero lo importante es qué pensamiento está detrás...

De nuestra llamada. Ah, claro. ¿Por qué estamos llamando? ¿Cuál es la razón? Lorena, pero si a la otra persona también le gusta y le parece que es normal, por ejemplo, en el caso de Carlita con Rafael, se llaman siempre cada 20 o 15 minutos para los pero, no, ¿es pero, normal? Pero coincide con lo que ella dice, ¿con qué intención llamas? De repente sí, y yo de verdad no me doy cuenta, llamo porque quiero preguntar, justo ese día tengo que preguntar 20 cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no?

Ahora, también definitivamente hay un tema importante. Hay acuerdos de pareja. Hay parejas que están acostumbradas a llamarse entre sí todo el día, ¿no? Y es un código de pareja. Pero el problema es cuando no lo es y cuando uno puede ser realmente abrumador con la otra persona. Claro. ¿no? Y empieza a exagerar conductas con una idea fija detrás. De que me está engañando, de que claro. está haciendo algo malo, de que me está sacando la vuelta o que simplemente me está mintiendo, ¿no? Yo estoy sorprendida.

¿Por qué? Porque eh, hemos hecho varias preguntas donde no he tocado la campana y yo pensé que iba a tocar todas. <risa> <Uy>. Pero, pero... <risa> todas <risa> Pero, pero, pero faltan tú... preguntas, Thais. Ah, faltan. Falta preguntas. Falta, falta preguntas. Así vamos. Bueno, siguiente a ver. Vamos. Siguiente pregunta. Atención, Laura, Carla, y es la siguiente. Uh, Cuando hablas por teléfono, ¿me llenas de preguntas? ¿Y ah. ¿Sí le hago mil preguntas a él? Sí. No, no. yo no.

Yo me respeto mucho, él para full y yo para full. Entonces yo respeto si él, me dice, ay, sí, amor, estoy full, no lo llamo hasta que él me vuelva a llamar o a escribir, porque me parece que tanto él como yo nos gusta que respetemos espacio. esos espacios total. Ahora, si justo me, me escribe, me dice, hola, amor, ¿qué onda? Y veo que tengo el espacio para... Ay, ¿qué haces? Y eso es perfecto. Pero no de preguntarle, ¿Y ¿qué haces? ¿Y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Y en tu chamba, a ver, la

pero acá acabo de llegar otra preguntita. ¿QUÉ? Esta persona sabe que tú estás ocupada. Pero de repente te manda un mensajito que dice: Sé que estás ocupada, pero quiero que sepas que estoy pensando en ti. Eso lo hace siempre. De repente yo sé que está full, pero me dice amor, te extraño. Punto. Y tú después, llevo un rato cuando abres.

Viste que O también, yo pregunto, sí, sí, qué bonito. envío mensaje, pues, ¿estás ocupadito? ¿Puedes hablar? No, estoy ocupado ya. Cuando puedas, me llamas. Ahora, a, o sea, a mí que... a, a mí me ha tocado evolucionar como pareja en como estos 12 años. Y por ejemplo, al comienzo, si sí era muy intensa y si no me contestaba, luego cuando nos veíamos en la casa, yo me molestaba. Y ahora los dos hemos aprendido que de todas maneras, aunque estemos ocupados o qué tal, no puedo contestarle en ese momento, pero le mando precisamente el mensajito. Oye, estoy haciendo tal cosa, eh, claro. no te puedo contestar. Y él también.

Porque sabes que es camarógrafo y entonces en las comisiones a veces estás grabando, siguiéndonos sé, a Castillo y no puedes contestar. Sí. Pero mandas claro. un mensaje y ya, correcto. Pero, pero por ejemplo, en este caso, ¿tú lo llamabas mucho? No. Al comienzo, no, como, como trabajamos juntos los tres primeros años, cuatro, cinco años hemos trabajado juntos. Él ha sido mi camarógrafo y yo he sido reportera cinco años de Dominicales. Y, wow Y no, estuvimos acostumbrados a trabajar siempre juntos y todo bien, nos veíamos Me corroboran todo el día. que acá esto es así. Ahí sí, está. Claro. Claro, sí. Acá me están corroborando. Pero vamos.

Con ratito, un ratito, una preguntita, este, pasa para acá. Ay. ¡Ay! ven la bonita, Cambio. ¿Para ¿Para cambio. ¿Ahora ah, Ay. Sí dijeron que acá se la libraba. Siguiente pregunta, por favor, ya, ver. Ahora vamos. a bonito, lo que tengo acá. A nuevamente recordarles a Giovanna y a Taí ¿Sí? para responder tiene que tocar la campana y la pregunta es la siguiente. A ver. Ah, a ver. Tan tan tan tan.

Espías con frecuencia las conversaciones de tus parejas. ¡Ay, qué fuerte! A ver, Giovanito. No. ¿Sabes qué me pasó Ajá. en alguna oportunidad hace muchos años, atrás cuando tenía 41? Pero cuando tenía como 29, así, sí. sí me dio un momento de que... Así,

no sé. ¿Y como, encontraste mira, algo? Pero o no? no. ¿Pero sabes qué? Esas palabras ciertas, el que busca encuentra, no hay nada, pero tu cabeza quiere pensar que sí. La imaginación es peor que cualquier... Oye, es horrible. Pero no, a mí me encanta y mi palabra favorita es, por favor, es muy importante que me des mi espacio

y que, que, darte Que pasos. confíen, que Dar. confíen. Ay, que, pero qué rico se siente que el otro confía en sí. ti y te deje ser, si no te ahogas. Compañerita, ¿te ahogas? Quería decir solamente que como parte de mi madurez emocional y crecimiento al inicio de mi <risa> relación, te hacíamos eso. Pero yo quería preguntarle a la doctora, a nuestra especialista, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso que en algún momento, de repente por esta desconfianza al inicio y luego se puede superar?

Todos venimos con experiencias pasadas y las arrastramos hacia relaciones actuales. Entonces, si yo en realidad estoy sospechando que mi pareja está eh, conversando con alguien muy entretenido y de repente yo lo veo, que no me da mucha atención, a veces hay señales como esas que a mí me disparan algo en mi cabeza y hacen que yo

quiera revisar la conversación o, o me dé de curiosidad de con quién habla, cuánto habla, pero siempre hay estímulos que son señales que a nosotros

nos dan a interpretar algo. Pero ¿no? podemos superarlo Uno... y asumir, o sea, como pareja madurar y... Ah, pero hasta que por se supuesto, okay. por supuesto. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora, sí. Porque siempre nos dicen que está mal revisar, y estoy convencida de que está mal revisar las redes sociales, el ¿Eh? celular, el WhatsApp. <risa> pero, si hay señales, supongamos, viene la vecina, la amiga, nuestra mejor amiga y nos dice, lo vi saliendo con alguien. Pero oh. No, tenemos la prueba.

No tenemos la prueba, entonces. Qué horrible esa vecina que te lo lo visto, <risa> Y tú lo has visto en diversas oportunidades que se va al baño con el celular, se demora mucho. Has visto, tienes señales. En esos casos, si un día el celular está dando vueltas por ahí y no tiene claro justito lo dejó desbloqueado, ¿igual está mal revisar? En realidad, en ese caso, ah, definitivamente...

Tendría que tendríamos que juntar mucho más características o comportamientos de ese tipo que a mí me den a sacar una conclusión

de que hay algo que está mal. No siempre podemos guiarnos por una o dos cosas que vemos o que alguien nos contó o nos dijo, porque también tenemos que considerar las características de otras personas. Hay gente que es muy envidiosa, hay gente que en realidad este, tienen algo en contra de esta persona y, le, y lo quieren fastidiar. No, Entonces, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Yo estoy segura que si hay...

VARIOS ESTÍMULOS QUE SE REPITEN Y QUE A NOSOTROS NOS DAN UN INDICADOR DE QUE NO ESTÁ YENDO BIEN LAS COSAS ENTRE LOS DOS, SÍ CREO QUE SERÍA JUSTIFICADO PODER de, este, REVISAR, PORQUE YO ya ESTOY SOSPECHANDO

de que se está dando una conducta repetitiva Ajá. inadecuada en mi relación que puede tener que ver también con que ya no me da el mismo nivel de atención ya no es igual de cariñoso ya cosas. no me habla claro hay múltiples señales yo no me puedo guiar de dos tres. o cositas, de repente ¿no? si hay tantas señales decidimos terminar la relación porque si hay tantas señales y estamos inseguros claro, estás... para qué llegar a ese punto claro, lo que me claro, parece es tan interesante pero hablarlo primero no hablarlo oye, Mira, claro. se han dado cuenta de esto no funciona la capacidad de

nuestra compañera Taís De cambiar el rumbo Hacia otro lado Y no responder La <risa> pregunta ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Y Vamos La siguiente pregunta La siguiente pregunta Atención Veamos Aparece en pantalla Y tu capacidad De cambiarnos De acá ¿Te molesta ya? Que tu pareja Tenga atenciones Con una amiga O tal vez Con tu amiga ¿Con una amiga? Taís Por favor responde No

bueno, es que en verdad nosotros siempre paramos en un grupo que somos solos primos y amigas, amigas, amigas tengo dos que son espectaculares que se quedan a veces bueno tiempos antes de pandemia a dormir en la casa y, y tienen el cariño para Jorge igual completamente y en tu caso Giovanna ahora no pero pero antes hace un tiempo ahí atrás yo le decía a una persona te estás queriendo mucho y le estás contestando muy tarde y esta persona se va a confundir caramba

entonces sé, con todas las personas que se mete, Dios mío. ¿Pero era tu amiga con una amiga tuya? Oh. Te estoy diciendo. ¿Y bueno, terminaron okay, teniendo una okay, relación okay, o sí, no? Claro, sí. Ah, terminaron juntos. Sí, ¿De, sí. ¿De verdad? Sí. Y, y, y, y bueno, obviamente yo hubiera esperado en algún momento que me lo diga. No, pero fue como, ah. Y después yo dije, yo la verdad pero... prefiero no comentar este tema. <risa> <risa> <risa> no, no, no.

Dios. Pero te digo, lo que a mí me pasa ahora es como... Es un círculo súper chévere. Ya superaste, y, Carlitos. No, ya superaste. Y, y ah, es... ah, por eso, si yo lo comento, pues van a decir... Ay, está dolida que no sé qué. Pero creo que ya todos saben la historia. Ya, sí, y acá, acá, acá no... O sea, que todos hemos cometido equivocaciones en muchos momentos... Pero yo sí me acuerdo que yo decía... Escúchame, esta persona se va a confundir. No, por Dios, me juró por medio mundo. Pero mira, tuve teniendo la razón y después, claro, ya...

Ahora, eh, con el grupo que paro, es como, bueno, confío. Yo quiero confiar. Y, y así como quiero que confíes en que, mí. Porque la forma y a de vivir, la vida es así. Si no, ¿cómo te imaginas? Ya ¿no? estamos Cagando grandes, eso, ¿no? Gana. Ya estamos grandes. Pero es... eh, cuando tú has sí. pasado por las dos cosas, ¿no? Porque hay gente que realmente no es celosa, nunca lo fue. Pero quienes hemos sido muy celosos en su momento y hoy no lo somos, pucha, es una diferencia, Guaymar. Es una paz.

Es una tranquilidad, es una libertad, ¿no? No estar pendiente de lo que hace, de si mira, si no mira, si está en el celular, si no está en el celular. Pero voy a pre... quisiera preguntarle una cosa a la doctora. Una vez yo le dije a alguien, pero eso también depende de lo que te demuestre la otra persona, si te da seguridad o no. Y esa persona me respondió, no, no tiene nada que ver. Tú tienes que ser segura de ti misma y si no te gusta

esa relación. Sin embargo, yo pienso que hay personas que te dan tanta seguridad que no necesitas dudar porque sabes que vive para ti. Pero hay otras que las dejas cinco minutos y no sabes dónde van a terminar. Entonces, ¿depende también de la otra persona o no? Definitivamente sí,

de, eh, hay acuerdos entre parejas, hay comportamientos que a mí me van a gustar más en mi pareja que otros O que voy a aceptar y que no voy a aceptar No hay que confundir el quejarnos con nuestra pareja sobre cierta conducta que tuvo y no nos gustó con celos Porque puede no haber intencionalidad Hay que recordar que cuando hablamos de celos estamos refiriéndonos a el pensamiento que está detrás ¿no? que, que nos hace llegar a la idea de...

Esta persona nos va a sacar la vuelta, me está engañando, eh, me siento amenazada, ¿no? Eso no quita de que hayan comportamientos diferentes en mi pareja que no me gusten y yo se lo pueda decir. Por ejemplo, con alguna amiga, ¿no? Eh, atenciones a una amiga, como habíamos, eh, como estaban comentando, eh, sí se pueden tener atenciones a una amiga. Uno puede ser educado, ¿no? Mi esposo puede ser educado con una amiga.

Pero hay ciertos límites que creo que son obvios para, para ambos, claro. ¿no? Y que bueno, en general todos sabemos lo que está bien ser y lo que está atento, mal. pero ser atento no quiere decir que vas a contestar un mensaje a las 3 de la mañana, por Exacto, ejemplo. exacto. Hay códigos...

...de pareja y hay, digamos, reglas que sabemos que, que se tienen que cumplir... ...y sabemos que hay cosas que están bien y que están mal, ¿no? Entonces, también cuando una pareja se conoce y se junta... ...van creando sus propios acuerdos y sus propios códigos. Entonces, en la medida que eso se respete...

Y uno le dé confianza al otro y ambos podamos apoyarnos el uno en el otro, no van a aparecer conductas de celos, ¿no? Ahora convengamos, chicas, que las mujeres tenemos eh, un sexto sentido. Ah, ¿Sí, pero ¿sí pero o no? Sí, claro. ¿Sabes cuándo es eh, respetuoso, que, eh, o sea, a, a, a, que le muestra, qué sé yo, pero cierta escúchame. amistad a tu amiga y cuándo los ojitos sí. se le van de otra manera? Pero eso lo ¿sí vamos no? a hablar en el siguiente. Vamos Ay. con la pregunta que viene a continuación. La siguiente pregunta, atención.

¿trata siempre de acompañarlo a sus reuniones? Esa vamos a preguntarle a, a Laura y a Carla también. Sí, a que... no, pero a primero ellas. a ellas. Yo, por ejemplo, no lo acompaño mucho a sus reuniones.

A yo ver, no pero acompaño... ¿qué tipo de reuniones? Ahí está. Gracias. ¿sabes? ¿Qué tipo de Gracias. reuniones, Carla? Por ejemplo, yo sé cuando tiene sus reuniones eh, de trabajo yo no lo acompaño. Cuando son reuniones de familia, donde invitan al esposo y eso, lo acompaño con mucho gusto. Okay. Pero cuando sé que son reuniones importantes donde ni siquiera puedo ir llevándolo, no voy porque sé respetar su espacio. Que es súper importante. Gracias.

¿La compañerita está ahí. Ay, si iba a comentar, por ejemplo, de que tienen los lunes de Fulvito, todos los que trabajan en Dominicales tienen los lunes de Fulvito y no me voy ahí. después del Fulvito están juntos en otro Pero es deporte, no es una reunión, no voy, pues. Reunión. Una reunión, digamos, no sé, te dice, ay, una reunión acá en el restaurante de la esquina, van a ir algunos amigos, ¿te metes o no? No, nunca, jamás. No, no, bueno, y tampoco, si después te cuentas, ¿tampoco que algún... tiene? ¿ah? Tampoco tiene, hace como 10 ah. años ya no tiene reuniones ah, <ríe>

Eso de sí, pues. que tu esposo te diga, ay, estoy con mis amigos y que uno se aparezca, también derroche y hace que tu esposo se avergüence. Claro. Comienzan a fastidiarlo, a burlarse de él. No, tampoco soltarlo como acá mi compadre. ¿eh? Ah, <risa>

poner cuidado pero o sea como dices importante es el diálogo entre la pareja y saber los límites Exacto. de la relación que nos gusta y qué no nos gusta y el gusta. respeto ¿no Carlita? y respeto, respeto claro porque creo que a nadie le gusta que se burlan de tu pareja porque vas y te apareces sabes que si te apareces Ay, no. te van a burlar marido no, y para

no lo, también, lo no, Porque, para, por ejemplo, si tengo una reunión con mis amigas de colegio que no, hace, uf, no lo claro. voy a llevar a él, porque solo son chicas exacto de colegio, o sea... Yo también, eh, bueno, eso sí, con los años, ¿ah? también. Eh, la verdad que si no, si no, si ahí no tengo nada que hacer, no voy. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? Prefiero quedarme en mi casa, ver una película, ah. porque ¿para qué voy a ir? Además, les voy a decir una cosa. Los hombres, cuando se reúnen y sobre todo con los compañeros de colegio, cuentan siempre las mismas historias.

Y aparte de eso. Hay algunas que las escuchas 80 veces. Pero no se acuerdan que hace un mes contaron lo mismo. Pero no les encanta. Y se vuelven a reír. Eso es lo peor. Además, hay se vuelven una cosa, a reír. Hay una cosa bien cierta, que el que te quiere sacarle la, la vuelta.

No necesita irse lejos ni a, a otro distrito. El que quiera hacerlo lo hace y lo hace. Ay, tu no para. sé si estoy tan de acuerdo con eso, ¿ah? ¿eh? Porque Yo cuando sí está lejos no es fácil. ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente, la siguiente pregunta, soy celoso, celosa. ¿Y a quién le importa? Dice, revisas mucha atención que Gracias. todo esté en orden en el carro. Giovanna, toca tu campana. Ahí está todo. Ya. ya. <risa> Revisa okay. ¿Qué?

Claro, si chequeas así como que a ver el, bol carro? el bolsillo Inspección, de la bueno. puerta, Inspección de vehículo, a ver el asiento de atrás. No, no, no.

Si hay, hay algo el recibo, el recibo de, de, además, del, parqueo, del además, parqueo Es que, es que hay, hay una cosa que, que, que yo no tengo que decir Y obviamente la gente que me conoce sabe Que la Giovanna de hace unos años atrás No tiene nada que ver con la Giovanna de ahora Para empezar, para actuar, para hablar Para, para responder eh, O sea, antes era súper impulsiva Loca Sí, puedo ser loca, pero en algunos momentos Pero ahora es como, busco tanto ¿Sabes qué? Un mi ratito, paz, Va, para, paz. para ¿Sabes qué? Porque tienes las peores

invitadas, Wendy, acá en este sitio porque todavía están superadas y han mejorado. Sí, fue. Sí, porque Llevo, hacemos... Logramos, hacemos O sea, es no. tan importante mi paz, <risa> mi tranquilidad, mi ¿verdad? <risa> ¿Qué, Pero, que es ¿Sí? verdad? Ahora, si hubiéramos venido al programa hace 20 años... ¡Oh, la psicóloga

Puede sacar su su, su ¿Sí? al final de esta rueda de preguntas para sacar su conclusión de cada una. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De ¿Verdad? Va a decir que se lo siquen no va? A, ¿Sí? ver, a ver, Lorena, no Tienen que tocar la campana, no se olviden. La pregunta dice así: ¿Te preocupas cuando se alista, se arregla demasiado? En mi. Ya. Tú, tú, tú. Habla, habla, habla. En mi.

Porque, por ejemplo, mi esposo, desde que lo he conocido, sí, se baña, se echa su perfumito, se afecta. O sea, no hay nada diferente. Es más, conmigo entrenamos juntos.

O sea, no existe nada raro. Más bien creo que sí me preocuparía el día que pase más de dos días sin hacerse algo. Que no lo haga. Yo también. Claro. En mi caso también, porque por ejemplo él se ejercita un montón para porque tiene que cargar la cámara afuera. Claro. Entonces siempre tiene que estar bien en forma. Y no, no me preocupen nada que a veces lo haga en exceso y digo, ¿qué está pasando? No, sé que, sé que tiene que hacerlo para el poder. Crecimiento, ¿no? Salir, ¿no? Laura. No, yo no, no, la verdad que no. O sea, es que depende

persona yo veo a Renzo que es con quien estoy primicia la pareja de Laura se llama Renzo, ¿qué? <risa> se llama Renzo. qué? último minuto último sí, pues. último minuto Renzo te estamos buscando <risa> oye es tan pero tan serio tan

con la relación, me demuestra que de verdad no tiene ojos para otra persona que no me voy a poner celosa si sale bien vestido, además tiene un trabajo donde tiene que ir bien arreglado. Pero en otras épocas, de repente, no voy a ser específica, pero si yo veía que salía muy arreglado, como no le tenía mucha confianza, decía, ¿y por qué? Claro. ¿A dónde va? ¿Por qué tanto perfumito? Pero hoy en día la

en mi caso, con lo que estaba diciendo hace un rato, la Giovanna de hace muchos años antes a la de ahora, es más, yo me preocupo muchísimo en estar siempre bien vestida con el pelo, yo en sí. Yo siempre quiero estar bien vestida con mi pelo y, y, y todo. Quiero estar ya, bien. Ya. Y ver a una persona que sale conmigo, que se preocupe por cómo se ve y por cómo me veo, me enamora mucho más. Que me diga, oye, ponte más bonita, arréglate así, me encanta. Antes creo que ni les importaba mucho cómo me vestía, ni creo que yo me fijaba

yo sí me fijaba más, pero, pero me hubiera gustado que se fijen más y que me digan, oye, ponte más así, arréglate más así, ¿no? Pero bueno, todo tiene su momento. Como llegó el momento de la doctorcita, no, doctorcita... A ella no la podemos engañar. La doctorcita nos va a decir, nos va a evaluar nos, en este momento y nos va a decir quién es más celo, celosa. Ha analizado estas cuatro mujeres al mando el día de hoy y nos va a decir...

Porque y a ella no se le puede engañar. Así es. Doctorcita, la escuchamos. A ver, yo creo que cada una ha mostrado alguna característica de celos, ¿no? Toda

tienen algún comportamiento, pero me parece que ninguno es significativo como para hablar de celotipia o de algo que nos pudiera preocupar. Me parece que son comportamientos que están dentro de lo esperado, de lo normal, que no afectan ninguna área de vida de, de cada una de ustedes, ni, ni ninguna área de desarrollo, ni tampoco está generando conflictos en la pareja. Entonces, me parece.

Que digamos, de entran dentro de las características de los celos, pero no llegan a ser algo enfermizo, ni patológico, ni nada que preocupe. Tenemos madurez emocional, es importante que nos diga eso, porque las cuatro hemos trabajado un montón para tener eso en nuestros <risa> años ¿Madurez ¡AÑOS! madurez! EMOCIONAL! Años. ¿Ya los graduamos o no? Sí, definitivamente sí. Yo creo que además eh, todas han demostrado que hay confianza con las parejas que tienen.

Creo que igual siempre van a haber comportamientos que no nos gustan de nuestras parejas y creo que la comunicación y la confianza que se va construyendo y los acuerdos que se van generando son básicos para que la pareja pueda sobrevivir y pueda enfrentar cualquier dificultad Doctora. que se pueda presentar. Y aprender de los errores, chicas, ¿no? Aprender de los errores. ¿Cuántas veces yo me he puesto a pensar y analizar algunas situaciones en el pasado donde sentí muchos celos y después, con el tiempo, me di cuenta que no había nada?

Claro. Que no había nada, Pero que era mi la imaginación, cabeza, la... era mi imaginación. Ahí está Entonces, el crecimiento. Ahí está el crecimiento, aprender que no siempre lo que nos estamos imaginando es de repente nada que ver y estamos torturando a la otra sabes persona. sabes que alguna vez ¿no? me dijeron, y no sé si se lo habrán dicho ustedes, acá termino, y es, ¿por qué la persona que eres ahora no eras cuando estabas conmigo y esto hubiera durado? Porque no soy sí, pues, los tiempos de Dios o sea, y del perfecto. universo son exactos. Exacto. Así doctora, que... por

favor, sus redes sociales, su número de teléfono, eh, ¿a dónde la podemos ubicar? Bueno, a ver, eh, me pueden ubicar en mi centro en www.terapeuticamente.com.pe y también estoy en Instagram y en Facebook como terapéuticamente.pe. Ya está, muchísimas gracias, doctora, aprendimos con usted. Y Laurita, ¿tienes alguna recomendaciones? Laurita, ticoquera. Sí, sí, sí, sí, atención, me voy a poner los antiguos. No, se presenta. Dale, Laurita. Dale.

Algo. Todos sabemos que la pandemia continúa y si bien muchos ya estamos vacunados, es muy importante ante los primeros síntomas de COVID-19 realizarnos una prueba de antígenos o molecular para detectar un posible contagio y así protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Redes de Salud y Laboratorios te ofrece excelente atención en sus ocho sedes a nivel nacional o en tu hogar o empresa con personal altamente calificado. Sí, van a domicilio.

Si tienes síntomas o vas a viajar o necesitas una prueba, Redes de Salud y Laboratorios te ofrece la prueba de antígenos a 79 soles, molecular a domicilio 189 soles, consultar distritos y también anticuerpos a 110 soles. Visita la web y laboratorios.com. Ahí te van a... Gracias, Laurita. Muchísimas gracias.

Me peina y me acompaña toda la vida, A todos los programas. Gracias, Chero. encuentra con Manuel Chero Stylist. Saludos a Renzo. Saludos a, Salud a Renzo. ¿A dónde te irás por Año Nuevo? Ya lo averiguaremos en Mujeres al Mando. Y a Martín. Oye, tengo un agradecimiento a Motivos Spa. Gracias por atender a todos nuestros invitados. Los pueden seguir en sus redes sociales como Motivos Spa. Chicas, nos vamos a la pausa comercial y regresamos con mucho más. Aquí en el Show de las Mañanas. Esto es.